La Comisión Nacional de Agua informó que el 41.4% del territorio poblano reporta sequía. Esta representa una afectación directa en 91 municipios. Los municipios con condiciones más graves están ubicados principalmente en la Sierra Norte, como Chitnautla, Cuellapan, Jalpan, Acateno, Atempan, Tenampulco y Teziutlán. En situación moderada se encuentran otros municipios más de la Sierra Norte, como Jopala, Pahuatlán, Pantepec, Jicotepec y Zacapuastla. Los daños que esto representa es el retraso de la siembra de los cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos que aumenta el riesgo de incendios. También puede persistir déficit de agua en tanto que los pastos o cultivos pueden no recuperarse completamente.